Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Ahora corresponde para nosotros poder llevar a ustedes orientación en lo que es el cuidado de su salud. De manera muy importante, prevenir cualquier tipo de situación que pudiera usted arrastrar por falta de cuidado de su salud. Carlas de Morici, como cada semana, está con nosotros para poder llevar a ustedes las mejores orientaciones en estos temas de cuidado de su salud. Carla. Bienvenida por aquí Muchísimas gracias, un placer para mí como toda la semana estar aquí y poderle llegar a sus hogares Eso es así, Carla, recordamos que en tu llegada cuando estuviste por aquí presentando esta sesión Hablaste que tú cada semana tendrías orientación en el cuidado de salud de cada uno de nuestros televidentes Así es Recuerdo que la semana pasada estuviste hablando de manera muy interesante del ayuno intermitente una de las de, vamos a decir de los procesos de revolución uh -huh. de lo que es el cuidado de la salud y, y más importante poder mantener el peso uh -huh. y evitar muchísimas eh, eh, cosas enfermedades la obesidad sí sí sí Carla Carla sabemos nosotros que como ha ido evolucionando el cuidado de la salud hay puntos muy importantes como esa llamada dieta keto que está muy de moda en estos tiempos así es pero Carla nos preguntamos nosotros, ayuno, dieta, pero ¿y para cuándo vamos a dejar la tonificación, ese cuerpo que se sienta así, y demás, Carla? Cuéntanos. Bueno, pues eh, hemos tenido temas súper interesantísimos, me imagino que ya han tomado apuntes, eh, y hoy vamos a tocar lo que es la dieta keto, que es muy famosa, la dieta cetogénica, sí. eh, que es la que a mí más me gusta. Yo imagino que te va a gustar también sí, a claro ti. que sí. Y es que trata de lo que es la ingesta de proteínas y grasa y muy bajo en carbohidratos. La gente se preguntará como prote eh, o sea, grasa. Y eso no es dañino para la salud. Es lo que entendíamos. No, no, para y el nada. llamado colesterol y, y los triglicéridos y todo eso, Carla. No, para nada, porque lo que hace daño en el cuerpo y a la salud son los azúcares y los carbohidratos. En esta dieta eh, cetogénica, Keto, lo que hace es que cuando bajan los niveles de carbohidratos, empiezas a producir esto que se llama los cetones en el cuerpo, que el propio cuerpo en sí empieza empieza a convertirse en una máquina quema grasa por sí solo, ni siquiera con ejercicios. <risa> vamos a ver, vamos a ver, porque tú sabes que hoy en día el temor de muchas personas es tener que someterse a una hora diaria de gimnasio, una hora de caminar, una hora de uh -huh. tener que hacer actividad física. Pero esas personas que le temen es porque nunca lo han probado, okay. o, o, o se van ya a la tercera clase, a la cuarta te prometo que te vas a quedar ya, porque es que te hace muy feliz, te da energía, te sientes eh, con más, o sea, más vivo, eh, más claridad eh, mental para hacer muchas cosas. O sea, no me vengan a decir que no porque le tienes miedo, es porque no lo ha probado. Así que tenemos que probarlo y por eso que yo le traigo unos ejemplos a seguir en su casa muy fáciles. Pero seguimos con la dieta. Bro? Sí, me, me gustaría que dé un poquito de detalle porque me quedé ahí impresionado cuando hablaste de grasas. Uh -huh. Sé que muchas personas van a mostrar una indisposición en uh -huh. esto. Pudiera darnos detalles, por favor Perfecto, la, cuando hablamos de proteínas y grasa Lo que hablamos es de las grasas eh, saludables Por ejemplo, las mismas grasas eh, como la mantequilla, la, de las almendras eh, de, de la propia carne magra, es bien saludable O sea, no, eso no, te va a, no te va a hacer ningún tipo de efecto dañino en el cuerpo Ni sube el colesterol, ni los triglicéridos Todo, Totalmente eh, lo contrario entonces cuando empiezas a ingerir proteína y obviamente eh, es, eh, acompañado de tus vegetales que son de car o sea, son carbohidratos pero con nivel bajo de glicémico ok, sí. o sea que no te va a hacer daño lo que buscamos es bajar esos carbohidratos evitar, las, ya lo hemos hablado, ya somos profesional casi en esto, las harinas los víveres, la yuca, el plátano ya, ya, ya, <risa> la pasta tanto. evítalo evítalo, no es que lo vayas a, a, a dejar eh, de una vez por golpe pero si queremos eh, ver los resultados, que bajar de, de grasa, ¿verdad? Sí. Y obtener todos los, eh, evitar enfermedades catastróficas como la obesidad, la diabetes eh, y los, eh, los problemas cardiovasculares, pues vamos a hacer esta dieta que no tiene que ver ni con medida. O sea, tú puedes comer a la hora que quieras, la cantidad que quieras, obviamente no nos vamos a llenar porque nos podemos enfermar con la, la indigestión y todo eso, pero puedes comer la cantidad que quieras y al momento. Que quiera mientras sea proteína, eh, grasa y tus vegetales que le dije con bajos niveles de, de glicemia, como son los vegetales, o sea, tus verduras. Eh, ya tú sabes, el que más te guste de, lo, de todos los vegetales, tú vas a ingerirlo eh, eh, de bajo nivel glicémico, eh, Carla. Sé que mucha gente se motiva porque tú estás hablando ya de comer sin ese régimen, sin esa limitación, sí, esa limitación. De, de que no puedo, que allí tú sabes que son de los temores que muchos tenemos a veces, mm -hmm. de que sí. tengo que estar sometido a ese régimen, que hoy es esto, que aquello, entonces... Los resultados de esta dieta se ven, Carla. Sí, totalmente comprobado. Ya es una dieta eh, eh, que ya, de la famosa dieta Atkins, no sé si recuerdan, sí. eh, de eso que trata, que es proteína y grasa. Antes eh, hay una famosa dieta paleolítica que es que antes cuando no existían todas estas, estas industrias vivíamos de la proteína y de la grasa. Y ahí se ha comprobado de que ninguna persona sufría de estas enfermedades, no había obesidad. Sí. Se le veían las personas así, marcadas con sus músculos y todo. Pero es lo que científicamente está comprobado que hace el cuerpo, de que cuando evita los carbohidratos y los azúcares, empiezas a quemar grasa. Te convierte en esa máquina quema grasa que es lo que todos queremos. ¿Verdad? Fácil. Eh, eh, Carla, yo creo que si ya hemos visto cómo llevar a cabo esta dieta keto, las ventajas que nos ofrece, yo te decía uh -huh. la introducción, y ese proceso que todos quisiéramos vernos así, experto, esos músculos uh -huh. bien tonificados, esas mujeres con esos pompis que se le ven así fuerte, esa pierna. tierra, vierta. Óyeme, como dicen <risas> los muchachos aquí, que está en roca. Que está ¿no? en roca, que tan dura. Que están dura. Entonces, algunas recomendaciones que tú creas, pequeñas rutinas que se puedan aplicar desde su casa. Pero has tocado un tema muy interesante. Aparte de que tú estés dura, que te ve por fuera dura, sí. tú tienes que estar por dentro dura también. Okay. ¿no? Porque tú no haces nada, viéndote escultural sí. con una mentira y teniendo tantos problemas por dentro. O sea, tú haces un te, te, haces un hemograma, esa persona que se ve cultural y es un desastre. Y es un desastre, por eso que bueno, este tipo de dieta, la cetogénica, que es la keto, hacer los ayunos intermitentes sí. uno o dos veces por semana para tú buscar esos beneficios que te da este tipo de alimentación aparte de eso te vas a sentir con más energía no vas a tener esos cravings esos deseos de comer carbohidratos sí. que te lo expliqué los otros días y claro sí. de, de, de los azúcares porque desde que empiezas bien vas a terminar bien Así que ya lo saben, Google o tienen que seguirnos en nuestra página de claro YouTube. Claro que, sí, que sí, de YouTube para que puedan seguir paso a paso todas tus orientaciones y de así manera es. muy importante, cada rutina, cada ti que tú yes. ofreces aquí a tu audiencia. Así mismo es, entonces estamos hablando de estar duro por dentro, verdad, así con nuestra alimentación. Ahora vamos a hablar de sí. cómo estar duro por fuera. Vamos a ver. Es muy importante, es muy importante. Que hagas tus ejercicios ¿Dónde está mi cámara? ¿Cuál es? Esta es mi cámara Señores, hacer unos ejercicios cardiovasculares, Ya sea eh, correr, caminar Ir a tu gimnasio, nadar Es muy importante para la salud Pero también nuestras Nuestras mancuernas Esto se llama mancuernas, nuestras pesas Yo las tengo en mi casa en todos los sabores Colores y pesos. <ríe> eh, Hablábamos de nuestro tren Inferior que está muy de moda Que son nuestras piernas eh, a mí me encantan porque yo no soy de muchas piernas, pero eh, vamos allá, vamos allá. Entonces, esto se llama los squats, las famosas sentadillas. Yo agarro mi mancuerna. Si no tienes mancuerna en tu casa, agarra dos galones, como tenemos aquí a nuestra querida Mechi. Entonces, vamos a bajar. Lo importante es a nivel de los pies, a nivel de los hombros, y vamos a hacer una sentadilla. ¿Por qué se llama sentadilla? Es como que te, te, te fueras a sentar, ¿ok? Entonces, vas a bajar, es interesante hacerlo lentamente, porque así el músculo va más sacrificado. Entonces esa resistencia muscular hará que quemes grasa y, y aumente la masa muscular. Es bueno hacer de estas 15 a 20 repeticiones. ¿eh? El músculo, tensarlo, si puedes bajar un poquito más, cuando estés caliente, pues tú bajas. Bajas más. Me encanta combinar el, el ejercicio de la sentadilla Hombros sería que voy a bajar lo más que puedo y voy a tirar las pesas, no tirarlas sino colocarlas. Y se llama Militar Press. Estamos trabajando los brazos, específicamente los hombros. Entonces, lo maravilloso es cuando lo combinas: sentadilla Militar Press, sentadilla Press de hombro. Ok, hacemos 15 a 20 repeticiones. Si vas a subir de peso. 10 repeticiones. Lo que puedas hacer. ¿Ok? El primer ejercicio. Sentadilla. Sube. Sentadilla. Compres de hombro. Bajo. Sentadilla. Subo. Sentadilla. Pres de hombro. ¿Me puedes acompañar? Si buscaste tus galones, tus tu botellas de agua. Vamos arriba. Sentadilla. Subo. Bajo. con Compres de hombro. Es una combinación. Es casi una coreografía. Bajas sentadilla, subo, bajo, con press de hombro, entendido? tenemos otro muy famoso que es el peso muerto, el peso muerto es simplemente que dejas caer todo el peso y sube, ahí estamos trabajando el hamstring, la parte de atrás de la pierna con nuestro glúteo, entonces vamos a poner de ladito Flexiona rodilla, la espalda se queda como una plancha ¿eh? Totalmente recta Saca el pecho Y sube y aprieta el glúteo Abdomen dentro Y sube De 15 a 20 repeticiones De eso hacemos tres vueltas Y si eres coreográfico como yo, voy a combinar los tres. Acompáñame Sentadilla, arriba, sentadilla, preso de hombro y por ahí mismo bajo, lento y subo, repito sentadilla, sentadilla, pues de hombro y voy a hacer mi peso muerto, de esto voy y repito tres rondas de 15 a 20 repeticiones, si estás en tu casa y no has hecho nada, te invito a que lo hagas. Hola. Eh, quisiera que antes de moverte de ahí, por favor, quisiera preguntarte por qué veo que en ambas rutinas que hiciste mantenía siempre la espalda recta. ¿A sí. qué se ve esto? Es postura, ¿para qué? Es muy importante pregunta. Tenemos que evitar lesiones. Eh, generalmente las personas que no saben entrenar o están dirigidas por personas que no saben. La postura es muy importante para evitar lesiones, por ejemplo, para personas que tienen hernias como yo, sí. que tengo lumbares y cervicales, pues tengo que guardar mi postura, pecho arriba, abdomen dentro y con mucho cuidado, nada de jorobarte, nada de jorobarte haciendo el peso muerto, este peso muerto está mal, este peso muerto está bien, espalda recta, esa columna derechita. Excelente. Carla, yo creo que hasta ahí hemos dado unos puntos principales para en una Semana Santa lucir con unas piernas bellas. Yes. Y, óyeme, y yo creo que los trajebaños ya van a tener donde ajustar. ¿eh? Yo me imagino que sí. Qué lindo que vamos a poder crear esa masa muscular. Y otro detalle, cuando hagas ejercicio, por favor, hidrátate sí. y luego una porción de proteína para que el músculo se recupere. Eso es así. Carla, yo creo que para la próxima semana tenemos mucho para traerle a toda tu audiencia. ¿eh? Ay, sí. Yo creo que sí. Eso es así. <risa> Recordarle a todos, Carla, suscribirse a nuestro canal de YouTube, uh -huh. Enfocado TV, para que puedan compartir y ver esta sesión especial en salud con Carla de Morici, aquí en Enfocado. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a ti y a nuestra audiencia.